Bueno, eh, acá estamos en, continuando con nuestras conversaciones sobre eh, la experiencia que tiene nuestro amigo José Casal, pre-Stars acá en Chile, eh, pero creo que también lo que vamos a ver también va a servir para presentar una... o profundizar más bien sobre el modelo que vimos en el video anterior, que se llama el Pool Coaching, que me costó encontrarle traducción al castellano, al final lo traduje de forma súper larga a... Coaching que considera a las personas como adultos. En el sentido de que los adultos pueden tomar decisiones y por tanto eh, no tenemos que tratarlos como niños y decirles A, B, C para hacer las cosas. Eh, lo interesante es que esto va más allá de un concepto abstracto porque eh, José eh, me contó de una herramienta que se llama la guía Kanban o Kanban Guide que está disponible para las personas que quieran utilizarla eh, y eso vamos a conversar hoy día. O sea, la idea es que también José nos cuente un poquito de, la, de cómo se usa esta, esta herramienta, cómo se habilita el pool coaching eh, usándola. Así que, José, si ¿sí nos puedes contar un poquito. Sí, a ver, pues, eh, hola de nuevo. ¿Qué tal, Agustín? Eh, la, la guía Kanban fue... Fue, es una herramienta que utilizamos para, para ayudar a los equipos que, que tengan más, más autonomía y más autoaprendizaje, auto que tengan más independencia a la hora de, de gestionar su progreso. Y, y el, eh, ¿cómo, cómo esto apareció fue en, en una empresa el año pasado trabajando con ellos. Eh, teníamos equipos que les estábamos intentando fomentar la idea de pool coaching, de que fuesen independientes, de que nos llamasen cuando tuviesen su necesidad de hablar con nosotros. Eh, y, y que no fuésemos nosotros los coaches que les dijésemos, esto es lo que tenéis que hacer y esto es lo que tenéis que hacer. Claro, la situación que nos pasó es que de pronto eh, estábamos trabajando con estos equipos y había, por ejemplo, siempre me acordaré de una chica, Rachel, que, que decía, pero, pero es que no sabemos qué hacer ahora, no sabemos qué es lo, lo siguiente que podemos hacer. Eh, y había otra, otro chico, Gonzalo, eh, que, que decía, pues es que no, nos falta eso, estamos, estamos mejorando, pero no sabemos si estamos mejorando lo suficiente. Entonces la, la, la idea de, de, de la guía Kanban fue el darles una herramienta en el que dije se aquí tienes un montón de opciones no es una no es una, no es una lista com, completa de todas las de todas las prácticas y subprácticas que puedes hacer en Kanban o en en ambientes ágiles pero decir aquí tienes un montón de acciones y de opciones y esto os sirve como una guía, una guía sin ningún tipo de ruta ni de, ni de pasos que tenéis que completar, ni nada, en el que si estáis buscando hacer algún tipo de mejora, podéis decir, ¿qué queremos conseguir? Esto. Y una vez que sepáis lo que queréis conseguir, entonces podéis venir a la guía y decir, vale, ¿qué prácticas creemos que nos podrían ayudar? Entonces la, la, la utilizamos mucho como una especie de, de un tablero de mejoras. Okay. Eh, creo que la gente estará súper eh, entusiasmada por saber de qué se trata esta guía, así que, parece que la revisemos? Sí, claro, por supuesto. Bien, acá entonces José nos, nos va a presentar, digamos, cómo es este póster, ¿cierto?, que incluye la guía Canva eh, y vamos a mostrar cómo se usa. Uh -huh. Bueno, a, a ver, primero sí si que si, si es hablar, de cierto modo, de cómo está estructurada. Eh, vemos que hay, hay seis. Eh, lo organizamos todo alrededor de las prácticas de Kanban. Entonces, eh, eh, digamos que tenemos la, la zona de visualización, de, la de limitar el eh, trabajo en curso, lo de gestión y, mejor, eh, y medir, y medir el, el flujo, feedback loops, eh, tener las, las políticas, los acuerdos, de una forma explícita y, y la idea de colaborar y mejorar de una forma colaborativa. Entonces, eh, en cada una de ellas tenemos un número de... Un, un número de, de posibles prácticas que son interesantes para, para conseguir mejorar cada una de las, de, la, de, las, de las prácticas, digamos, troncales. Entonces, lo que, lo que los equipos suelen decir es decir, ¿vale? no el comienzo nunca es la guía en sí, el comienzo es, antes de, de, de venir a la guía, lo que queremos es que cualquier equipo diga, ¿qué es lo que queremos mejorar? Entonces, yeah, por ejemplo, a okay. lo un equipo llega y nos dice, es que no sabemos qué este, qué está, quién está trabajando en qué. Okay. Podemos venir a la guía y decir, vale, ¿qué tipo de prácticas podrían mejorar, podrían ayudarnos a saber quién está haciendo aquí? Wow, probablemente esto sea algo que tenga que ver, que probablemente la visualización nos ayude. Podemos uh -huh. ir a la zona de visualización y, y digamos, pues, a ver, ¿tenemos un tablero? No. A lo mejor ese es un buen comienzo. Podemos tener un tablero en el que expongamos de una forma muy básica qué trabajo tenemos en marcha, en curso y quién está trabajando en qué. Vale, pues a lo mejor ese es el experimento que tenemos que hacer. A lo mejor llega y dice alguien, no, pues tenemos un tablero, ¿vale? ¿Es ese tablero mejorable? Sí. Ah, pues bueno, pues a lo mejor hacemos un experimento. O que te digan, eh, pues, oye, ¿y qué tal esta idea de los avatares? Poner una foto de cada uno del equipo y, de, y ponerla junto al trabajo que estamos haciendo. A lo mejor eso nos ayuda a entender qué estamos haciendo. Entonces, uh -huh. nunca es no, no queremos empezar de decir hay que hacer avatares. Eh, hacer avatares tiene que ser el resultado de que queremos conseguir algo. ¿no? Uh -huh. El avatar nos puede ayudar. Entonces, esa es la forma con la que queremos que la gente trabaje con la guía. Es decir, eh, ¿qué es lo que queréis conseguir? Y luego en la guía te puede ofrecer un cierto número de, de oportunidades y experimentos para saber qué trabajar. O sea, no toca que existe un color eh, verde y un color eh, más eh, amarillo, claro, ¿no? Uh -huh. ¿Cu ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Esto es lo... Eh, tuvimos una conversación muy larga eh, de... de si, había, si había algún cierto número de prácticas que, que eran más... Incluso las, las, las que solemos ver primero. Eh, uh -huh. Entonces, la, las verdes son las que creemos que suelen emerger antes y las amarillas son, suelen ocurrir después, pero no, no, no hemos tipificado ni, no, ni hacerlo hecho una regla. ¿no? Eh, okay. Una cosa que siempre nosotros decimos a los equipos con los que, con los que trabajamos es que esto no es, un, esto no es un, un libro de estos de los cromos de Panini en el que, hay, que queremos encontrar todas las piezas y, y rellenarlo entero. Esto uh -huh. es... Algunas las rellenas, otras no. Las rellenas en el orden que tiene sentido con tu equipo. Entonces, okay. lo importante es esta, el pool coaching, esta autogeneración y autogestión de cómo mejoramos dentro de los equipos. Entonces, yo he visto equipos que, que han tienen algunas cosas verdes, pero están utilizando cosas en la, o sea, algunas celdas de amarillas. Y no claro, pasa. O, ¿No? o sea, lo que estamos hablando es que el verde, mira, si vas a buscar, probablemente los verdes te van a ayudar primero, probablemente, pero puede ser que no las prácticas más básicas que, que vemos en Kanban y que vemos, y que vemos al principio. ¿no? Digamos que, que, que el, cuando empiezas uh -huh. a tener amarillo, ya estás, ya estás profundizando más en, en la zona de, de tener sistemas de Kanban más sólidos. Pero aún así, no tenemos ninguna definición de este es un Kanban básico y este es un Kanban avanzado. O sea, eh, incluso esperamos que haya mucha gente que no llegue no llega a, a rellenar todas estas celdas porque como, hay cosas que no tendrán sentido para ellos. Y uh -huh. Y que empiecen de pronto, eh, ahí hay unos huecos en blanco, que a lo mejor están empezando. Que lo que queremos es que, que traigan más cosas, más. O sea, esto es una, no es una lista completa, es solamente una lista que ayuda a la gente a empezar. Y, y lo Perfecto. que queremos es que, que, tal y como van eh, profundizando en su en sus conocimientos, en sus prácticas, en sus necesidades, eh, al final esta, esta lista tiene que, que debería de ser obsoleta para ellos. Perfecto. Oye. Eh... Me, me sale una duda, ¿ya? Porque claro, uno ve la herramienta, pero eh, hay cierto contexto o cierta preparación para que la gente lo pueda utilizar. Por ejemplo, si yo leo acá, estoy hablando de la primera, eh, la primera de hecho, la, en la primer cuadradito de arriba, dice eh, análisis de demanda y también tipo, sí. de tipos de trabajo. Sí. Si yo no sé de Kanban, eso me suena a chino, ¿cierto? No, no sé qué es. Mira, Entonces... ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logro hacer el apresto para que la gente comience a poder dar, hacerle sentido a este tipo de eh, eh, prácticas? Sí. Eh, a ver, luego, es una, una gran pregunta. Eh, una de las cosas que también nosotros eh, hacemos en parte de nuestra forma de cómo entender el cambio dentro de una empresa es el hecho de que necesitamos que todo el mundo tenga un, una, unos fundamentos básicos de conocimiento. Una de las cosas lo que pasa mucho en las empresas a día de hoy es que a lo mejor sí mandamos a una o dos personas a que hagan un curso o que tengan la experiencia y terminamos con uno, uno o dos gurus dentro de la empresa. Nosotros una cosa que intentamos desde el principio es decir, el aprendizaje tiene que ser, eh, yo utilizo como, como si fuese los Juegos Olímpicos, ¿eh? hay que ser más sí. amplio, más profundo y más alto. El más amplio es a, a, a través de toda la empresa. Si, si, si tenemos a 150 personas trabajando en un modo Kanban, queremos que todo ese mundo, tenga, toda esa, cada persona tenga un, al menos un conocimiento básico de lo que significa trabajar en Kanban. ¿Ya? El profundo es que sí, que habrá algunos que tengan un conocimiento más profundo para que puedan ser los coaches y demás a, a quien tú vayas a decir: Vale, tengo un pequeño problema, hace me hace falta ayuda. ¿No? Y lo de ir más alto es que hay que ir a, en, toda la, en toda la jerarquía de la empresa, desde, desde el trabajador más junior, recién recién entrado en la empresa, al, uh -huh. al, al CEO. Entonces, eh, eh, cuando tienes celdas de estas que no que a lo mejor dices, vale, ¿qué significa esto? Una de las cosas que estamos intentando hacer es, también es no decirle a la gente, ah, pues esta es la respuesta. Lo que queremos es que la gente tenga la curiosidad, fomentar la curiosidad en que tenemos nosotros innata dentro. Entonces, lo okay. que queremos es la guía de la guía. Y la guía, ah, de okay. guía no te da una respuesta que te dice, esta celda, este es el significado. Lo que hacemos con la guía de la guía es decir, ¿quieres aprender más? Aquí hay enlaces. A libros, a vídeos, demás. Ya, claro. Desde que haga la sinapsis necesaria, digamos, para que el aprendizaje se produzca, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, y esto es fundamental en el pool coaching. Es siempre fomentar que nosotros tengamos la oportunidad y la capacidad de aprender de una forma autónoma. Y, y, y si hace falta un apoyo, puedo llamar a, ese, a mi coach y decirle, vale, me hace falta un apoyo o no estoy seguro o hazme una recomendación. Pero que no empiece desde el principio, de que sea el coach el que diga, ah, tienes que hacer esto porque, porque lo digo yo. Vale. ¿No? Queremos, evitar que el aprendi que queremos fomentar que tanto el aprendizaje, la toma de decisiones, la curiosidad, la tengamos nosotros, la tengan los equipos innata dentro de nosotros. Es una forma muy humana de aprender, una forma muy humana de mejorar. ¿no? Entonces, okay. es fomentar esa Ahora capacidad eso, el auto, el auto el autoaprendizaje. Ya, es una pregunta que tiene más que ver con, la persona que, con, con un rol que yo he manejado, ¿no? que es la persona que apoya a los equipos a, a trabajar. Y regularmente pensando en, en construir herramientas como esta, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas clásicos es que la gente llega diciéndote, necesito esto. En sí. particular, eh, acá en Chile y en todo el mundo, digamos, la metodología más famosa es Scrum. Sí. Entonces sí. la gente te dice, quiero Scrum, ¿sí? sí. Eh, y tú dices, ¿qué quieres por eso? Y muchas veces no es lo que ellos necesitan, ¿no? no sí. se dan las condiciones para hacerlo, ¿sí? Entonces... ¿Cómo, eh, ¿Cómo se produce ese enlace en lo que la gente cree que necesita? Uh -huh. ¿Ya? O sea, y eh, que tenga las distinciones básicas para descubrir que en realidad para, para dónde debería ir. Voy a poner un ejemplo. Eh, la gente dice, claro, tengo esa clave. Me dice, pregunta, ¿tienes un equipo que está orientado a un proyecto? Con, con un Product Owner... Eh, que pueda representar al negocio y pueda entender profundamente el negocio. Dijo, no, no, en realidad tengo un equipo que atiende a 15 clientes al mismo tiempo y ya se te hace un poquito más difícil. En realidad como que eso me huele más a tener múltiples puntos de entrada. Eh, además, eh, tú puedes tener cierto control sobre el backlog en el sentido de que tú tengas, no tengas eh, demanda a mitad. Eh, yo, sí, parece que sí. Yo, bueno, eso ya me suena más a que tengas un modelo de dos tipos de, tipo de Dos tipos de trabajo, con clases de servicios separados, me suena más a Canva, no me suena más a... No me suena a modelos Scrum que estás pensando. Eh, pero esas distinciones las hago yo por la experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo logramos que... Eh, dar un poquito, obviamente esto yo creo que es un diálogo, ¿no? O sea, pero ¿cómo darle un poco de ese rol para que se haga las preguntas correctas, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la gente no tiene cero conciencia de que existe algo llamado WIP. Uh -huh. Y que existe algo que ese trabajo a medio set está provocando graves problemas y es invisible. Y probablemente es el más destructor elemento que está invisiblemente royendo la, la productividad del equipo. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo enfrentas ese problema? A ver, es. Es un problema que existe y es un, es un reto que existe más que un problema. Entonces, a ver, lo primero de todo para mí, cuando, cuando empezamos a trabajar, yo empiezo a trabajar con un cliente, muchas veces sí, llega y dice, bueno, queremos, queremos ser ágiles y, y ágil significa ser Scrum. Eh, y ser rápido. Eh, eh, sí, eh, y, y tampoco es lo que quieren ser Scrum, quieren ser más rápidos, más baratos, más esto, más lo otro. Entonces a ver, la primera conversación es, en caso, es reenfocar la conversación de ser eh, tú no quieres ser Scrum o tú no quieres ser Kanban. Na, nada de eso es lo que tú quieres ser. Yo utilizo aquí mucho lo de la, la película del, del Club de la Lucha. ¿no? ¿Cuál era la primera regla del Club de la Lucha? Era no hablábamos del Club de la Lucha. ¿no? Claro, <risa> ok, muy bien. Entonces, muchas veces es like, no, vamos, a, vamos a no hablar de metodología es ¿qué queréis conseguir como empresa? Entonces ya te empiezan a hablar más de, de, de, de qué tipo de, de resultados quieren, qué tipo de empresa, qué tipo de ambiente y demás historias. Y, y a partir de ahí podemos decir, vale, pues, con, con, si esto es lo que quieres conseguir, pues a lo mejor sí, a lo mejor es un híbrido de Scrum y Kanban o, o lo que sea lo que pueda mejorar, mejorarte. O hay prácticas que son comunes, hay prácticas que, que, que son independientes, que no, no, no son ni de uno, ni de otro, ni de un tercero. Pero lo más importante a, a, para mí al empezar un, el, el trabajar con un equipo, con, con una empresa, es el, el entender qué es, qué es lo que quieren conseguir como empresa. Y luego ya podemos empezar a hablar un poquito de metodología. Entonces, estamos aplicando Kanban al final del día. El primer principio es aprender dónde están hoy ¿no? entender cuáles son sus condiciones. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es, eh, yo antes de ponerme a hablar con una empresa de decirle vamos a hacer tal transformación y tal coaching y tal historias eh, normalmente lo primero que intentamos hacer es un assessment. Hacer una, una, una, una, una investigación de unos días, una semana, dos semanas, de decir vamos a estar en tu empresa hablando con, todo el, número, con, con el mayor número de personas que podamos haciendo cierto tipo de de actividades, de colaborativas, actividades de... Utilizamos muchas cosas como Innovation Games eh, okay. para, para aprender qué es lo que hacen ellos hoy. Uh -huh. Entonces, lo que intentamos hacer es aprender de tal manera que también le ponemos el, el espejo delante y decirle, esto, sois, esto es lo que vosotros sois a día de hoy. ¿no? perfecto Con lo que hemos aprendido, este tipo de, hay, hay estas propuestas que nos ayudan. Y a lo mejor esas propuestas, empezamos con el que va, vale, a lo mejor esa... Eh, hay que hacer más de esto, más de más de Kanban, más de Scrum. No no no puedo ser prescriptivo y decirle el hacer ese traslado ahora de decir aquí estamos hablando mucho de descubrir cosas, pero en, en un principio puedes que como coach tengas un poquito una actividad más involucrada y más más darles dirección, ¿no? Lo importante es, en cuanto podamos, el hacer, yo en inglés lo llamamos de, de pasar de push a pull. Sí, gracias. El, el decirle, cómo, ¿cómo generamos la capacidad de que los equipos tengan, los equipos, las personas, los, los gestores, los sistemas de la empresa, todo, tengan capacidad de, de, de mejora de una forma más independiente? Entonces, sí, ahí para mí es donde está el valor de la educación, de los cursos, de, de la certificación. es el que conseguir que, que, que un amplio número de personas tengan sufic conocimientos suficientes para empezar a tomar las riendas de su destino. Porque si no, entonces sí que tengo que ser yo el coach el que le diga lo que hace. Sí, ¿Cómo? me resuena lo que estás diciendo a um, lo que yo he escuchado de un, un amigo nuestro, que es Jim Benson, cierto de Personal Campaign. Mm -hmm. Él tiene una frase que a mí me encanta, dice que si no lo puedes ver, no lo puedes gestionar. Exacto. Entonces... Para, eh, regularmente cuando uno habla de autoorganización, creemos que es algo medio esotérico, como que es inteligencia colectiva que va a estar en el éter y que va a lograr conectar los cerebros y las almas. Eh, y la verdad es que es algo bastante más peregrino, eh, de que eh, una, la herramienta que hemos visto que una y otra vez funciona es una visualización colectiva. Pues... Y, y en ese sentido tiene justamente de que, lo que es uno de los primeros pasos que uno tiene que lograr es que justamente este territorio de exploración... Uh -huh. esté visible, y eso eh, veo que justamente hace la guía, ¿no? Este póster. Este sí. póster dice, rápidamente habilito a la gente para que comience a recorrer este póster, y eso genera la autoorganización. Uh -huh. O sea, genera un lenguaje común, visual, entendible, eh, que pueda eh, comenzar a decirle a la persona, sabe que acá tiene el buffet, usted sírvase. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Y de repente a le va a gustar más, le va a gustar menos, se da cuenta que sirve más, sirve menos, digamos. Pero dejar de tener esto oculto, ¿cierto? Eh, dentro de la mirada dentro de la mirada eh, más de, del coach, eh, bueno, algunos me van a decir que esto no es un coach, pero uh -huh. el coaching tradicional de decir, ¿sabes qué más? Yo quiero ser el importante, ¿no? Entonces yo exacto. quiero ser el... Todo... Voy a recoger recoger un poco la, lo que hablaste tú en el video pasado del circo, ¿no? Sí, es que, que Quieren ser más el animador del circo que la red de contención que es en realidad el rol nuestro, ¿no? Uh -huh. Así que Ahí, ahí me calza perfecto digamos, esto que estás tratando de lograr de generar un hito inmediato y creo que es una súper interesante idea para toda la gente que esté enamorada de este concepto del pool coaching ¿no? Sí, sí, además y ahora eh, nosotros la, la, la guía Kanban como has dicho antes la, la, es, es, es gratis la ofrecemos con, con el modelo de Creative Commons Sí es, es la, Cualquier persona puede bajarlo eh, puede ir a, a la, ¿De dónde? A la, website, que la bajar? Eh, KanbanGuide.com Muy fácil, ya y lo, y lo interesante también es que tenemos ahora, eh, o sea, que, que nosotros sepamos que haya gente que haya venido a, a, a acceder a la guía, eh, son unas casi, creo que vamos por unas 300 personas de unos, serán como de okay. 20 países. Y lo que todo el mundo nos está diciendo, así de un plan de, de, de respuesta y de y cómo está funcionando, es eso, que, que, que crea un impacto en los equipos en cuanto a darles más independencia, darles más habilidad de decir, vale, tenemos más visión de lo que de lo que de lo que es posible y ahora tenemos y ahora tenemos la oportunidad de, de empezar a decidir cómo hacemos las cosas posibles entonces eh, esto es eliminar eso yo para mí lo más importante es no, no me gustan los, los superhéroes en, este, en en el ambiente en el ambiente de empresa no me gustan los superhéroes uh -huh. los superhéroes son para las películas ¿no? uh -huh. eh, En el ambiente de empresa no me gusta que haya un, un, un superhéroe un guru, un un coach como quieras llamarlo que sea la persona que tiene el conocimiento porque entonces el resto de nosotros tenemos una dependencia ¿no? y esa dependencia a nivel de empresa es un riesgo demasiado alto de cualquier empresa eh, una porque porque esa persona digamos aquí en Inglaterra el, el, el, el, el autobús este que llega por de forma proverbial si esa persona desaparece uh -huh. entonces la empresa está, está Está expuesto a, a, a no, no saber qué hacer. Uh -huh. Entonces, eso, para mí, la, la, la idea esta de, de pool coaching, la idea de autoaprendizaje, de la autogestión, es fundamental desde un, desde un pensamiento ágil. Es de decir, tenemos que ser capaces todos, como personas, como individuos, como grupos, como, como organizaciones, de poder tomar nuestras decisiones de una forma colectiva, autónoma, colaborativa. Perfecto. Eh, bueno, tú me contabas que esto se, se vale concretamente en el Starts Club, ¿no? Hay un, además de tu charla vas a ver un taller. ¿Me podrías contar un poquito de eso? Pues eh, el taller que, que estamos eh, proponiendo, y espero que, que mucha gente se quiera venir, es una, una, una experiencia práctica de cómo de, de, de, para hablar de la guía, de explorar la guía. Entonces será una dinámica muy activa. Eh, en el que me gustaría que, que, eso, que la, los participantes pudiesen eh, explorar la guía, eh, dis, discutir, discutir quiero decir, eh, digamos, compartir con otras personas, con el grupo, eh, qué, qué hacen, qué no hacen, cómo hacerlo, qué, qué, qué les interesa. Y, y, y en cierto modo tener una experiencia en primera mano de lo que es el autoaprendizaje de una forma colectiva. Eh, eh, la hemos hecho, es, una, es una sesión que hemos hecho ya en, en varios países uh -huh. y, y suele generar muchísima, muchísima interacción y, muchísima, y la gente suele disfrutar mucho. Así que espero que la gente eh, en StarzCon lo, lo encuentre interesante y venga, y se una. Un, un detalle higiénico. Yo sé que en el mundo nuestro, especialmente mucha gente área más de informática, el inglés está dominado, pero ¿está en castellano la guía? Todavía no. Estamos buscando voluntarios que la, <ríe> que la quieran traducir. Bueno, vamos a abrir acá entonces un, un, un espacio de, de traducción para, para asegurarnos. Bueno, eh, creo que a todos les interesará mucho entonces eh, cómo ver un ejemplo de pool coaching uh -huh. es eh, concreto, ¿cierto? Acá lo tienen, carmangate.com. Ustedes lo pueden eh, inscribirse para descargarlo, ¿cierto? Así funciona el modelo, ¿no? Okay, sí, eh, okay. Y bueno, así que que tenemos un ejemplo. Nos damos cuenta que lo habíamos visto en el video anterior. Es algo que está expresado en una herramienta concreta y probablemente, ojalá, inspiremos a que haya otros, otras guías como esta, digamos, de autoaprendizaje o auto autogestión nos permiten habilitar lo que es la mejora, ¿cierto?, en la organización. Así que, José, bueno, un, un, gracias como, como siempre. Así que esperemos a ver, si en una de esas quizás saquemos un otro video más antes de, de StarsCon. Exacto, y muchas gracias otra vez, Agustín, y nos quedan que son ya seis semanas para, sí. para StartsCon, uh, así que espero que, que el programa, o sea, al menos los, los, los, el listado de, de ponentes es pues, súper interesante y espero que mucha gente venga y nos podamos conocer allí. Perfecto. Perfecto. Yeah. Perfecto.